Seguimos con el hype por la nueva saga de Dragon Ball Super, y sí, a priori te comenté que esta nueva saga, sería totalmente nueva y estaría situada después del torneo, del poder y de la película de Broly. ¿Cuánto tiempo habrá pasado después de esos acontecimientos? No lo sabemos aún, pero todo parece indicar que tenemos Dragon Ball Super para rato. Y sí, estoy hablando de Dragon Ball Super, no de Dragon Ball Heroes. En este video vamos a comentar absolutamente todo, todo lo que debes saber sobre la nueva saga del manga, y también, sobre el futuro de la serie animada. Así que te recomiendo quedarte hasta el final del video, contenga el hype, y comencemos. Todo este rumor de la nueva saga empezó el mes pasado, cuando se anunció que el torneo del poder finalmente llegaría a su fin en el manga, y luego se daría inicio a un nuevo arco. Inmediatamente, todos sugerimos que podría tratarse del arco de Broly, pues era lo más lógico. Pero no, se ha confirmado que será una trama totalmente nueva y distinta. Esta nueva saga incluso ya tiene un nombre, la cual será llamada como la saga del prisionero de la patrulla galáctica. El primer episodio, o por lo menos, parte del primer episodio, lo veríamos en la revista V-Jump del mes, la cual está próximo a salir durante estas próximas horas o días. La primera imagen filtrada y oficial a su vez, nos muestra un pequeño extracto en el que vemos a Goku, Vegeta y a un viejo conocido. Efectivamente, se trata del sagrado supremo Kaiosama, quien fue absorbido por Majin Buu. Nuestra pregunta ante todo este lío es qué tiene que ver este personaje con todo esto. Según los diálogos que ya han podido traducirse... Goku y Vegeta se preguntan acerca de quién es esa persona. Y al final del manga, como en cualquier otro, unas palabras del autor que mencionan, la nueva saga del arco del prisionero de la patrulla galáctica comienza. ¿Quién es ese prisionero fugitivo? Una peligrosa aventura comienza ahora. De por sí, ya es demasiado extraño ver al gran supremo Kaiosama aquí. Tan solo verlo ya nos ha hecho generar un montón de preguntas que seguramente no podremos resolver aún y solo el tiempo nos dará la respuesta. Sin embargo, especulemos un poco sobre el posible prisionero de la patrulla galáctica. Hace unos días les comenté que el próximo número de la revista japonesa Weekly Shonen Jump revelaría un nuevo personaje que aparecerá en el mundo de Dragon Ball, para ser exactos, formará parte de Super Dragon Ball Heroes World Mission para este 2019. La revista describió a este personaje como un elemento importante del modo historia. Según su descripción, se detallaba lo siguiente. Apariencia de un super guerrero misterioso. Este es un nuevo personaje que parece ocultar algo. Hará su aparición en la historia. ¿Será un enemigo o un aliado? Una mirada sería un guerrero misterioso que mira en nuestra dirección. Parece que tiene una gran importancia en la historia. En el reciente trailer de Super Dragon Ball Heroes, pudimos conocer un poco más acerca de este personaje. Según algunos indican, podría tratarse de un patrullero galáctico al igual que Jaco, y esto es debido a que en una de las imágenes se puede apreciar que por tal parecer un emblema similar al que usan los patrulleros galácticos. De hecho, tendría sentido que fuese uno, y así explotarían un poco más la trama de estos personajes. Claro, se desconoce si es amigo o enemigo, a raíz de que no se especifica nada en el reciente tráiler. Lo curioso es que para esta nueva versión de Dragon Ball Heroes llamada World Mission, los personajes que figuran según el tráiler son Goku Ultra Instinto Dominado, Hiren, entre otros con niveles realmente altos, por lo que se presume que el nivel de este nuevo guerrero debería estar a la altura del resto, de lo contrario, no inspiraría el terror ni sería considerado ningún desafío. Esperamos de cierta manera poder conocer un poco más de este nuevo guerrero. ¿Sería entonces posible que el tráiler de Dragon Ball Heroes nos haya spoileado un poco sobre este nuevo guerrero? Pareciese que así es, pues de confirmarse que este guerrero también forma parte de la Patrulla Galáctica, entonces tendría mucho sentido. Por cierto, no confundir a la Patrulla Galáctica con la Patrulla del Tiempo. Son cosas totalmente diferentes. La Patrulla Galáctica está en Dragon Ball Super, y la Patrulla del Tiempo es propia de Dragon Ball Héroes. Como recordatorio, la Patrulla Galáctica es una alianza que garantiza la paz en el universo, incluido Yako, quien se descubrió por primera vez en el manga Yako el patrullero galáctico de Akira Toriyama. Para quienes no lo sepan, hay guerreros también sumamente fuertes en la Patrulla Galáctica. No solo existe Yako, recordemos que otro personaje conocido sería Chirai, la nueva personaje de la película que terminó escapándose. Otro personaje es Yeya, un ser que usa un traje robótico con el cual trabaja como miembro de la patrulla galáctica bajo el mandato del rey galáctico. En su forma verdadera, Gilla, es una especie de insecto con una cara ovalada y dos antenas en su cabeza, sus ojos son parecidos a los de una mosca, su piel es mayormente negra, pero su cara y trasero son blancos. Gilla es enviado y llega a la Tierra por órdenes de la Patrulla Galáctica con objetivo, de investigar a un individuo llamado Van que supuestamente está aterrorizando al planeta con un ejército de purgas gigantes. Y bueno, realmente es una muy buena opción que ahora se sumerjan en la trama de la Patrulla Galáctica. Y espero honestamente que este personaje nuevo, el que tiene un aire muy parecido a Hit, pueda formar parte de esta nueva saga. Tiene un muy buen diseño. Por el momento, este personaje pertenece únicamente al videojuego de Super Dragon Ball Heroes World Mission. Hasta ahora, el juego solo se había confirmado en Japón para 2019 en Nintendo Switch. Sin embargo, se presume que Bandai Namco planea un lanzamiento internacional del juego, y por lo tanto un posible lanzamiento en Europa y América pronto. También nos llama la atención la presencia del sagrado Kaiosama. Es increíble verlo de nuevo, ¿cuál será su rol? Sabemos que tiene un gran espacio en la jerarquía oficial de deidades de Dragon Ball. A medida que la serie progresó, Akira Toriyama comenzó a presentar una jerarquía elaborada de dioses en el mundo de Dragon Ball, que ocasionalmente tiene una gran influencia en la jerarquía del mundo real vista en religiones como el budismo y el hinduismo. La mayoría de estas figuras divinas habita el reino celestial del mundo del dragón y es su trabajo vigilar a los habitantes del universo, tanto como cuando viven sus vidas diarias como mortales y en su eventual cambio a la vida después de la muerte. Como muchas jerarquías, la mayoría de las figuras divinas supervisa una región específica e informa a un superior que supervisa las regiones jurídicas. Para ayudar a ilustrar este concepto, un gráfico de jerarquía actualizado basado en un impreso de Nachsens 4 se puede ver a continuación. Tenga en cuenta que con la excepción de Senosama y sus asistentes, este gráfico jerárquico pertenece solo al universo 7, el hogar de Goku y sus amigos. Mientras que los otros 11 universos probablemente siguen una estructura jerárquica similar. Siguiendo este gráfico están las descripciones detalladas de cada posición jerárquica en el mundo del dragón, empezando desde abajo hasta la cima. Y bueno amigos, esta ha sido toda la información por el momento. En cualquier rato seguro estará saliendo toda la información al respecto, así que te recomiendo estar súper atento. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima.